Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de MeliCat Blog. En este video hablaremos del significado de soñar con un teléfono celular. Este sueño es muy común y generalmente nos dice que estamos dependiendo demasiado de otras personas y aconseja que seamos más independientes al actuar y tomemos nuestras propias decisiones. Pero si quieres conocer más interpretaciones a continuación te las mencionaré. Soñar con celular roto. Significa que pronto habrá situaciones desagradables y posibles desacuerdos con alguien cercano a usted, o incluso con un extraño. Soñar que estamos hablando por un teléfono celular indica que tenemos asuntos pendientes con alguien cercano. Soñar con buscar mi celular extraviado. Indica que nos cuesta mucho trabajo establecer relaciones con otras personas. Soñar que. Llamamos a alguien por el celular y no nos responde, nos dice que algunas personas nos rechazan, porque no están de acuerdo con nuestra forma de pensar. Soñar que escucho el timbre de un celular significa que, por fin, tendremos que enfrentar una situación que tratábamos de esquivar. Soñar que quiebra el celular de alguien. Indica que tus actitudes pueden estar dañando o lastimando a alguien propiciando que esa persona pierda la confianza en ti. Soñar que me quiebran el celular significa que no debemos insistir para conocer todo lo relacionado con un tema que te da curiosidad, porque puedes enterarte de cosas que no te conviene saber. También se puede interpretar que alguien te está lastimando o entristeciéndote y enfadando. Intenta identificar las cosas que te han estado molestando últimamente y analiza si hay alguna persona que pueda ser designada como responsable. Soñar con que celular se caiga y se quiebre. Este sueño puede ser una señal de que quizás extrañe a alguien muy importante en su vida. Soñar con celular quebrado y seguir funcionando. Este sueño puede ser una señal de que puede indicar que ha estado tomando decisiones incorrectas y, por lo tanto, su inconsciente quiere decirte algo. Soñar con celular cayendo al agua. Si se cayó al agua limpia, puede estar seguro de que mucha gente habla bien de usted. Y si se cayó en agua sucia... Entonces es bueno tener cuidado con las intrigas y los chismes, aunque por otro lado también puede indicar que necesitas experimentar cosas nuevas y vivir otras experiencias. Y bueno ha sido todo por el día de hoy, si te ha gustado el video deja tu like y comentario, te invitamos a visualizar más de nuestros videos y a visitar nuestros canales y sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Les agradecemos su visualización y nos vemos en un próximo video.